En este vídeo vamos a eh, seguir estudiando los tipos abreviados y los tipos enumerados, eh, mezclándolos en el siguiente ejemplo. Vamos a ver. nosotros hemos estudiado previamente el tipo, como ejemplo de tipo abreviado, las posiciones, que eran pares de números enteros. Y también hemos estudiado como ejemplo de tipo enumerado las. Tipo de direcciones con las cuatro direcciones. Lo ¿no? tenéis en el repositorio. Bien, lo que vamos a ver en este ejemplo es una mezcla de los dos. Y eso también lo hicimos, por eso lo decía, en hacker. Mirad, en hacker habíamos definido el tipo de posiciones como un par de enteros. Habíamos definido el tipo movimiento, que ahora le estamos llamando dirección MOV con las cuatro direcciones y podíamos definir una función, movimiento, que coge un tipo de movimiento, una posición y nos devuelve la posición. ¿Cómo? Hombre, como el tipo enumerado tiene cuatro constructores, pues una ecuación para cada uno de los cuatro constructores, izquierda, derecha, arriba y abajo aplicada en una posición que es un par de números, si es a la izquierda, pues x menos 1 y, si es a la derecha, x más 1 y, si es hacia arriba, x y más 1 y si es hacia abajo, x y menos 1. Bueno, y también podemos definir una lista de, como argumento, una función sobre una lista de movimientos. Lo que quiero es, bueno, pues aplicarlo todo, si estoy en la 25 y aplico a la izquierda, me iría la 1.5, después arriba, pues me da la 1.6. ¿Cómo se define? Pues re, por recursión. Si la lista es vacía, pues la posición se queda igual. Si no, pues tendrá un primer movimiento y una lista. Pues a la posición P le aplico el primer movimiento, y a la nueva posición le aplico los restantes movimientos. Bueno, pues... Vamos a ver cómo se definen estas dos funciones, la función movimiento y movimiento en LEAN y demostrar una propiedad para la función movimiento. Bueno, vale. pues en resumen, en LEAN uso la abreviatura de posición, que ya hemos visto, uso el tipo enumerado de dirección, me pongo en el espacio de nombre para no tener lo que escribir. También voy a usar la definición de opuesta. Todo esto ya lo habíamos visto en los vídeos anteriores. Además declaro opuestas como regla de simplificación, la definición de opuesta. Bueno, ¿cómo defino movimiento? Pues la definición es una traducción literal de la que habíamos visto en Haskell. Las cuatro ecuaciones, bueno, pues izquierda, derecha, arriba, abajo exactamente igual y por supuesto puedo evaluar y cuál es, en qué, cuál es la posición en la que se llega moviéndose una posición hacia arriba a partir de la 2.5 bueno, pues me devuelve la 2.6 y con la lista igual en fin, son pequeños detalles en jaque la lista de se escribe entre corchetes con el tipo, una lista de objetos de un tipo, bueno, y en lean, pues escribimos la palabra list en inglés de la dirección. Bueno, y es la definición por lo demás es exactamente lo mismo, por recursión en el primer argumento. Y también podemos evaluarla, aquí no hay problema. La, si estoy en el 5, primero a la izquierda y después arriba, pues termino. En el 1.6. Bueno, pues vamos a demostrar una propiedad. La propiedad que vamos a demostrar es: para cualquier dirección D, existe una dirección D' tal que para cualquier posición P, si primero aplico el movimiento, un paso en la dirección D, a partir del p un paso en la dirección d y después en la nueva dirección le aplico el movimiento un paso en la dirección d prima pues acabo en p bien cómo se demuestra bien vamos a hacerlo primero esto es lo que tengo que demostrar mirad que aunque yo aquí lo he puesto solo para todo d le han pone para toda dirección existe. En fin, que ha determinado el tipo de cada uno. Bien, ¿cómo lo hacemos? Bien, como la fórmula es una fórmula universal, digo, pues voy a introducir y entonces va a introducir una D y me quedará del existe hasta el final, efectivamente. Ahora lo que tengo que demostrar es un existencial, pues le voy a decir, usa, para este D' que tiene que demostrar que existe, la dirección opuesta de D, cuando le diga que use, bueno, pues tendrá que demostrar esta propiedad, pero en lugar de de prima pondrá la opuesta de D. Efectivamente. Mirad que aquí ha puesto opuesta de D, lo que pasa es que usa la notación punto. Y otra vez lo que tengo que demostrar es una fórmula existencial para todo P. Como yo sé que los P son pares, voy a usar el intro, pero además voy a usar eh, el intro recursivo, el R intro y voy a decirle que ese P que existe pues, va a ser el par X mira que ahora en lugar del P pondrá el par X bien, y esto es lo que tiene que demostrar tiene que demostrar que si coge el X le aplica el movimiento D y al resultado le aplica el movimiento de la opuesta de D acaba en el X ¿cómo lo vamos a hacer? Bien, como eh, el tipo D es un tipo enumerado, podemos hacerlo por caso. Voy a decir, lo quiero demostrar por caso en el tipo D. Bueno, pues me pone que hay que demostrar cuatro ecuaciones. Para izquierda, derecha, arriba y abajo. Bueno, pues voy a hacer la primera demostración, además de aplicativa muy detallada. ¿Cómo demuestro esto? Pues empiezo en la parte izquierda y tengo que terminar en la derecha mediante una sucesión de igualdades. Vean, la primera igualdad. La izquierda, el movimiento del x y a la izquierda me va a llevar al x menos 1 y. ¿Cómo? Utilizando la definición de movimiento. Ahora. Con la definición de opuesta, la opuesta de izquierda va a ser derecha. ¿Por qué? Simplificando, usando la definición de opuesta. Y el movimiento hacia la derecha, a partir eh, del punto x-1y, menos me va a llevar me voy a la derecha a eso, más sumarle 1. Va a ser x-1 menos más 1y. Otra vez, ¿con por qué? Aplicando la definición de opuesta. Y también por la regla de simplificación, el x menos 1 más 1, bueno, pues es simplemente x. Y lo mismo que se ha hecho la demostración en este caso, pues se puede hacer en el segundo. Veis que, bueno, es lo mismo, pero ahora el x más 1 y después menos 1 en el tercero y en el cuarto. Bien, pues ya tenemos nuestra primera demostración y ha sido muy detallada. Podemos empezar ahora a simplificar la demostración. ¿Cómo? Bien, tanto el movimiento como el opuesta lo he declarado reglas de simplificación. Por tanto, no hace falta que aquí indique movimiento, ni hace falta que aquí indique, indique opuesta. Luego, Puedo hacer la demostración, mirad que esta es la misma, pero no estoy poniendo con qué regla estoy simplificando en cada uno de los casos. Bien, esto ya queda un poco más simplificado, pero lo podemos simplificar más, porque el indicar en cada caso que este va, es el cálculo exacto, pero si en cada paso lo, lo único que estoy haciendo es simplificación, esta regla la puedo simplificar más y en el primer caso, mira que aquí sería, demuestra esto, en realidad qué voy a hacer simplificación. En el segundo, demuestra la derecha, por simplificación, en la tercera, siempre por simplificación. Bueno, y esto, decirle que en los cuatro casos aplique simplificación, pues lo puedo poner todavía más corto diciendo el punto y coma sí. y en todos los casos que voy a hacer pues en todos los casos lo que voy a hacer es aplicar simplificación bueno ya veis que la cuarta ha quedado bastante más reducida hay otra forma de hacerlo en lugar de utilizar táctica y utilizar la táctica de caso bueno pues vamos a hacer la demostración la demostración declarativa bien pues entonces como esto es un es, un para todo, digo, bueno, pues, supongamos, sea de un elemento cualquiera y hay que demostrar entonces la propiedad. Y lo que tengo que demostrar es la propiedad existe. ¿Cómo? Con la regla de introducción del existe. ¿Y ese que existe quién es? Bueno, pues lo voy a usar el opuesto de D. Con lo que al final lo que tengo que demostrar es el para todo de. Bueno, voy a ir poniendo control c control g aquí ya está y esto es lo que tengo que demostrar tengo que demostrar que aquí tendría que demostrar después del existe bueno pues que para todo d el opuesta de opuesta de c es para cualquier p bueno entonces en lugar del p Introduzco el XY y ahora lo que tengo que demostrar, aquí lo tengo, que si empiezo en y le hago el movimiento D y después el movimiento opuesto de D, pues al final está x ¿Y cómo lo voy a demostrar? Pues lo voy a demostrar por casos sobre casos sobre D. Caso sobre D, que es una dirección. Bueno, pues, mira que esto es, bueno, pues lo tengo que demostrar para la izquierda, para la derecha, para la derecha, para, para arriba, para abajo y entonces ya está. ¿Y en cómo se demuestra en cada uno? Exactamente con el mismo cálculo que hicimos antes. También aquí podremos simplificar, podemos simplificar y quedarnos de esta forma. Sí, en lugar de poner todos los detalles, solo por simplificación. Con lo que también esto lo podemos simplificar, porque, como tantas veces hemos dicho, lo de decir eh, se demuestra from, bueno, pues esto lo puedo quitar y dejar simplemente la demostración, que es por dirección, por caso, sobre D. Y. El suponer x también lo puedo simplificar y me quedaría lambda x. Por último, esto es suponer d, también lo puedo simplificar y me quedaría lambda d. Bueno, una cosa que se me olvidó comentar. En la segunda demostración, cuando he quitado, esto lo he podido quitar porque esto lo he podido quitar los nombres porque había declarado el opuesta como regla de simplificación. ¿Qué pasaría si no lo declaro? Mira que ahora está, la demostra, todo está correcto, está aquí en verde, pero ¿qué pasa si no declaro opuesta como regla de simplificación? Bueno, pues sale un error y el error lo está dando aquí. ¿Por qué? Porque no sabe... ¿Cómo simplificar? ¿Cómo pasar de opuesta de izquierda a derecha? ¿Veis? Aquí me está diciendo que no sabe cómo dar ese paso. Bueno, pues si lo declaro como simplificación, ya está. Y también he declarado como simplificación como la definición de movimiento. Si esto no lo hubiese hecho, mira que otra vez sale el error y el error sale, el primer error aquí. Y aquí es que no sabe cómo que el movimiento de izquierda a x y, no sabe que eso me va a dar x-1. menos Lo declaro como simplificación y ya está. Y ya tenemos la demostración correcta. Bien, pues nada. Estas son las distintas demostraciones y con eso terminamos este vídeo. Y eso es todo por ahora.